Hola chicos, ¿qué tal cómo están? El día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que puedan saltar la pantalla que indica que el iPad no está disponible y que hay que esperar cierta cantidad de tiempo. El primer método es mediante el programa de For You Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB y colocarle en el modo recuperación. Para eso mantenemos presionados los dos botones físicos del iPad, el botón de inicio y el botón de encendido y apagado, hasta que se reinicie y hasta que se coloque lo que viene siendo el símbolo de la computadora. Ahora nos vamos hasta la computadora y le damos clic al botón de iniciar para poder iniciar el desbloqueo tenemos que descargar el sistema operativo pero ya eso lo hace el programa directamente una vez que nosotros hayamos descargado el sistema operativo vamos a mantener el iPad conectado al programa ok para que inicie el proceso de desbloqueo recuerden que mediante este proceso vamos a perder toda la información que tengamos en el iPad obviamente vamos también a saltar lo que viene siendo esa pantalla de iPad no disponible vamos a poder resolver el inconveniente pero de igual manera, si ustedes anteriormente habían hecho una copia de seguridad Posteriormente, si quieren y si pueden, van a poder restaurar su información nuevamente Así que no van a tener ningún problema Una vez de que el programa, en este caso, finalice con el desbloqueo Lo que viene siendo el iPad se va a reiniciar De hecho, aquí como pueden observar, nos indica de que el bloqueo se ha quitado con éxito Ya sería cuestión de acceder al dispositivo y colocar la configuración inicial es decir, una red Wi-Fi. tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. Luego esperamos a que el iPad se active, ya luego si deseamos o no podemos también configurar lo que es un código de bloqueo, un código de seguridad y el Touch ID, pero esa es decisión de ustedes. También vamos a poder configurar lo que viene siendo un Apple ID, pero eso sigue siendo decisión de ustedes. Y ya sería cuestión de tener nuevamente acceso al iPad. Súper fácil y súper sencillo. Ahora para el segundo método también debemos de colocar lo que es el iPad en el modo recuperación presionando los botones físicos. Y ya sería cuestión de ejecutar el programa de iTunes ya que este es el programa que vamos a utilizar para el desbloqueo. Es la segunda alternativa. Una vez que nosotros tengamos el iPad conectado le damos clic al botón que dice restaurar. Aceptamos los términos y condiciones. Aquí lo que viene siendo iTunes de igual manera se va a encargar de descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo. Y ya luego de descargarlo va a iniciar el proceso del desbloqueo obviamente mediante este proceso vamos a quitar esa pantalla que indica que el ipad no está disponible súper fácil y súper sencillo pero de igual manera vamos a perder la información así que si anteriormente hicimos una copia de seguridad vamos a poderla restaurar sin ningún inconveniente claro que vuelvo y repito eso es si quieren y si pueden lo más importante es poder Resolver el inconveniente Esa pantalla que dice iPad no disponible Una vez que el proceso de iTunes finalice Que la restauración haya finalizado De igual manera va a reiniciar El iPad por última vez Ella sería cuestión de acceder al dispositivo Y de poderlo configurar nuevamente Y con la configuración Me refiero a la configuración inicial Es decir, tenemos que conectarnos A una red Wi-Fi ¿okay? También tenemos que configurar Un código de seguridad si lo deseamos O no, tenemos que esperar a que el mismo iPad se active mediante la conexión a internet y pues ya si ustedes deciden o no configurar el Touch ID o lo que viene siendo un Apple ID, pues ya eso es decisión de ustedes, al igual que la copia de seguridad. Pero ya con esto vamos a tener nuevamente acceso al iPad. Muy, pero muy sencillo. Este es el segundo método, pero el tercer método también es importante porque lo vamos a poder desbloquear mediante iCloud. En la página de iCloud simplemente accedemos con nuestra cuenta de iCloud que tengamos en el iPad. Vamos a seleccionar la opción de buscar. Aquí colocamos la contraseña. Que nosotros tenemos en la cuenta Y esperamos a que lo que viene siendo la página de iCloud Nos muestre los dispositivos que nosotros tengamos vinculado A la cuenta a la cual estamos accediendo Una vez que acá nos muestre los dispositivos Vamos a seleccionar el iPad que tiene el inconveniente Y le damos clic en borrar para borrar el dispositivo Aquí vamos a confirmar colocando la contraseña y el código de doble factor Pero de esta manera vamos a saltar la pantalla del iPad no disponible como se pueden dar cuenta en la esquina superior izquierda Nos da iCloud otra alternativa Para enviar un mensaje, una llamada, etc Pero le damos clic en siguiente Y le damos clic en borrar para confirmar Ya cuando nosotros Borremos lo que viene siendo el dispositivo En este caso vamos a saltar esa pantalla de iPad no disponible Porque lo que estamos haciendo es una restauración de fábrica Que de igual manera vamos a perder toda la información Pero vuelvo y repito como en los casos anteriores Si nosotros habíamos hecho una copia de seguridad anteriormente Vamos a poder restaurar esa información si quieren y si pueden Ya sería cuestión de esperar a que lo que viene siendo el iPad se reinicie en su totalidad para poder iniciar la configuración no se preocupen, eso lo hace iCloud directamente cuando nosotros eliminemos borremos el iPad y ya sería cuestión de tener acceso nuevamente al iPad para dicha configuración esperamos a que el dispositivo se reinicie por última vez y ya sería cuestión de acceder al dispositivo configuramos idioma, región, red Wi-Fi configuramos un código de seguridad si lo deseamos o no eh, Podemos restaurar una copia de seguridad Si lo deseamos o no Podemos configurar un Apple ID Si lo deseamos o no Pero vuelvo y repito Esa es decisión de ustedes Así que pues nada Espero que les haya gustado Recuerden que soy Carlos Vallejo Del canal de Tienes el Spanish Y espero que se hayan suscrito a nuestro canal Muchas gracias y hasta pronto